¡Gracias! Alembert. Uh, ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. ahí Ale. Ale. Ale. Escalas, que preparados no, no. ¡Se según! se vuelve! No. a la megua, a la ¡Se ¿re? a no Recuerda no tirar ¡Se vuelve! que marchar un poco para ahí. ¡Se vuelve! ¡Se ¡Se ¡Me metí! Perfecto. ¡Ah! Tony Tony ¡Te vas a ¡Te a no ¡Delo, quito! ¡Delo, quito! ¡Más tireo, ¡Más tireo, ¡Más tireo. ¡No, tireo, ¡No, tireo. ¡No, ¡No, telo! ¡No, telo! un poquito ¡No, la izquierda, Pepe. A la izquierda, a la izquierda, a ¡No, ¡No, Pepe, ¡No, te vene. Está en Sí, sí, sí. ¡Vale, ya. ¡No, no, ya está, Fernando. ¡No, ya está, Fernando. ya está, Fernando. ya está, espera! ya está, espera! ya está,